Hola diseñadores y creativos, me alegra mucho que estén hoy en este video. Hoy quiero hablarles un poco de Illustrator y el patronaje de prendas de vestir. Voy a aprovechar que estoy haciendo algunos moldes para un proyecto que voy a lanzar este sábado. Aquí les cuento un spoiler alert. <ríe> eh, a propósito, si no te has registrado al evento en vivo que tenemos este sábado, es totalmente gratuito. Ve al enlace en las tarjetas o en los comentarios de este video. Vamos a ver las tres claves para empezar a diseñar. Así que invita a tus amigos y no faltes este sábado porque tengo muchas sorpresas interesantes. Bueno, mientras voy patronando todo, todo lo que estoy haciendo aquí, quiero contarte un poquito acerca del programa y que tú vayas mirando eh, cómo es. La idea es hacer una serie de videos en los que podamos ir eh, enseñándote un poco acerca del tema y de cómo funciona. Todo surgió porque una vez alguien me preguntó, Laura, ¿podemos hacer patrones también o moldes de ropa en Illustrator? y de hecho eh, hice un video también de software de patronaje si lo quieres ver también te lo dejo en las tarjetas y los vi muy muy emocionados con el tema de Illustrator en los comentarios entonces dije bueno empecemos desde el inicio eh, desde qué es el programa no entonces bueno primero Illustrator tenemos que ver que es un programa de ilustración vectorial quiere decir que maneja gráficos vectoriales un gráfico vectorial básicamente es un gráfico que ha sido creado por computadora y que tiene unas longitudes y, bueno, unas características y que puedes editar, ¿cierto? Aquí como lo ves yo estoy editando algunas líneas, eso es totalmente posible. Entonces Illustrator Nace es como un software para ilustración, puedes colocar texto, texturas, hacer motivos, estampados, bueno, muchas cosas. Yo lo utilizo de hecho mucho para mis fichas técnicas, diseños planos, bueno, y grafico mucho en Illustrator. Ahora, ¿podemos patronar en Illustrator? Por supuesto que sí, creo que me estás viendo justamente patronando un corpiño y demás. Entonces, claro, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas que un software de patronaje podría tener. Obviamente, como no es un programa pensado para esto, pues seguramente no va a tener todas las herramientas que tiene un programa profesional de patronaje. Sin embargo, los principios pueden ser los mismos. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando hacemos patronaje es como si estuviéramos haciendo un mapa, ¿cierto? Vamos a tener unas coordenadas, vamos a tener unas longitudes, unas medidas, unas líneas, vamos a tener líneas rectas, líneas curvas, y todo esto lo podemos hacer sin duda en un programa de ilustración vectorial, claramente. Además, algo interesante es que tú puedes ir guardando todas tus bases, entonces, por ejemplo, hiciste base de corpiño, una base de blusa, una base de pantalón y luego simplemente para diseñar pues vuelves a retomar esa base y la vas editando y trabajando, eh, usándola nuevamente como si fuera una base, ¿no? Entonces. Es interesante, también puedes eh, guardar, por ejemplo, símbolos en la biblioteca, todos los símbolos de patronaje, pero también, por ejemplo, puedes guardar ahí tus reglas de patronaje cuando quieras hacer curvas específicas, puedes guardar pinzas ya creadas. Bueno, es, realmente es una gran herramienta, ¿sí? Recuerda, no es un software de patronaje y no fue creado para esto, por lo cual podría llegar a ser un poco limitado si lo quieres usar ya de forma profesional, Es decir, ¿en qué casos yo recomiendo utilizar Illustrator para eh, hacer tus moldes? Por ejemplo, tú ya eres una persona que adquirió la suite de Adobe o al menos tienes Illustrator, entonces pues aprovecha el programa, no tienes por qué invertir en otro si ya tienes este, ¿no? Entonces también lo podrías hacer así. Pero si, por ejemplo, también estás en la universidad, por lo general estos programas profesionales de patronaje no son tan económicos, entonces puede ser que para ti no sean una buena idea, ¿cierto? Entonces, si puedes más bien permitirte Illustrator, eh, pues ahí puedes aprovechar para hacer tus moldes. Ahora, si tú eres una persona que ya dice, no, yo quiero especializarme en patronaje específicamente, quiero tener clientes o quiero buscar trabajo en la industria en patronaje, pues Illustrator no es el programa para ti. Ya tendrías que ver software mucho más avanzado, como el que te recomendaba también en el otro video, Audaces, Optitex eh, y demás. Entonces eso es lo que realmente tienes que pensar. Si en cambio tú dices, bueno, estoy hasta ahora aprendiendo patronaje y ya tengo la suite de Adobe, pues te va a funcionar muy bien. O si tú dices, bueno, realmente lo que yo hago en patronaje no es tanto, de pronto son mis básicos o de pronto para mis colecciones hago los básicos o quiero hacer de pronto también mis moldes para la colección pero pues de, de forma muy autodidacta o, o, o muy casi manual, ¿no? Digamos que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hablemos un poquito como de las preguntas que me han hecho acerca de las limitaciones de hacer moldes en este programa. En primer lugar entonces me preguntan, bueno Laura, ¿es más difícil Illustrator que otros programas de patronaje? Y bueno, esa es una pregunta pues muy relativa, porque Si tú ya dominas Illustrator, hacer los moldes va a ser muy sencillo, muy fácil, porque simplemente básicamente la herramienta de la pluma, herramientas de línea recta, y saber las medidas, digamos que obviamente el programa no te va a hacer los moldes, no es como simplemente darle enter y crear los moldes de la blusa, no, porque pues hay que construirlos. Sin embargo, ese trabajo previo, como te decía, cuando tú empiezas, puedes hacer que tu flujo de, de trabajo sea muy rápido, generando las bases, y luego cuando vayas a diseñar, pues ya empiezas a utilizar esas bases precisamente como una base, ¿no? La base para el diseño. Que sea más difícil que otros, también pues depende de qué, qué tanto acercamiento has tenido tú a la tecnología, a los computadores, si tú ya has utilizado software antes o no. Pero si por ejemplo tú ya eres una persona que al menos ha abierto Illustrator, Photoshop, Corel, pues básicamente las herramientas son las mismas, son herramientas de dibujo muy sencillas, ya tienes que ver es cómo ser un poco más recursivo para, por ejemplo, rotar el patrón para trasladar una pinza. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos dándole los desahogos a un básico de blusa, entonces simplemente colocamos la medida que queremos hacer el desahogo, entonces un centímetro y los vamos desahogando. Entonces, depende de qué tan recursivo tú puedas ser con las herramientas que tiene el programa. Es, podría llegar a ser difícil si de pronto es la primera vez que tú tienes un acercamiento a un programa de diseño, a un programa de dibujo, sin embargo, pues tú sabes, hay muchos materiales, hay muchos tutoriales en internet, hay mucho contenido que te puede ayudar entonces y no necesitas saber o ser un experto en Illustrator para hacer moldes, para nada. Es que como te digo, las herramientas que necesitas realmente son muy pocas, más lo que necesitarías es saber de patronaje, cómo se hace una blusa, cómo se hace una falda, para pasar ese conocimiento ya al computador. ¿Listo? Ahora, alguien me preguntaba también, bueno, y aquí este programa sirve para escalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente no. Es decir, en software de patronaje, la ventaja que uno tiene pues además obviamente de guardar, por ejemplo, todos los moldes, también editarlos y demás, es que si tú estás haciendo patronaje industrial y quieres el patronaje de tu diseño en varias tallas, tú puedes configurar ese software para que te lo escale casi que automáticamente, ¿no? Entonces Illustrator, como no es un, un programa de patronaje, no lo permite automáticamente. Ahí nuevamente sería un poco, digamos, manual en el sentido de que pues tú ya tienes tu base y luego vas a ir dándole la amplitud en, en esas partes para escalarlo, pero no es automáticamente, ¿cierto? Entonces por eso te digo que si es algo muy profesional, pues ahí sí te recomendaría que utilizaras software de patronaje, ¿cierto? Otra pregunta que me hacían era, bueno, y ¿desde aquí yo puedo imprimir mis moldes, puedo plotearlos? Por ejemplo, cuando hablamos de plotteres porque pues, por ejemplo, en este caso si tenemos un vestido por lo menos de largo va a ser un metro, entonces vamos a necesitar papel grande, ¿cierto? Y la respuesta es sí, sí podemos igual imprimir desde acá. Una de las cosas también interesantes que yo suelo hacer a veces es, por ejemplo, yo tengo un molde de un vestido y luego ese molde lo voy a ir duplicando en hojas tamaño carta para poderlo imprimir desde la casa. No lo duplico, sino más bien lo acomodo en las hojas cartas para poderlo imprimir, digamos, de forma casera. Pero también nosotros podemos exportar un archivo grande, ir a la papelería e imprimirlo sin ningún problema. Otra pregunta que podrías tener es, bueno, ¿se pueden agregar márgenes de costura? Algo que es tan importante dentro del patronaje, no, justamente acá en el video acabé de agregar los márgenes de costura nuevamente, no es una función, no vas a encontrar dentro de Illustrator la función agrégame márgenes de costura de tantos centímetros o pulgadas, no lo vas a tener que hacer de forma manual pero como es eh, ilustración vectorial pues tú puedes modificar los trazados como tú quieras no sé si te diste cuenta más atrasito justamente lo que hice fue tener una forma, un dibujo vectorial, y ese dibujo vectorial le di un grosor de un centímetro, que era el margen de costura, y así ya los añadí. Claro, hay unas propiedades que tenemos que ir mirando para que el trazado esté por fuera del de trazado, el grosor del trazado esté por fuera. De esa manera, pues es mucho más sencillo. A mí me gusta también, por ejemplo, eh, siempre nombrar y guardar los moldes con una pequeña información, ¿sí? Eso es muy, muy interesante. A mí me gusta siempre hacerlo y es bueno, es como una buena práctica, ¿no? Como te decía, también puedes guardar todos tus símbolos de patronaje cuando quieras identificar alguna pieza, el hilo de la tela, el doblez de la tela o cuántas veces cortar. Bueno, puedes añadir un montón de cosas. Entonces, fíjate que utilizar Illustrator para patronaje es posible, es viable todo depende también de qué tanto lo vas a usar y para qué fines, es totalmente posible. De hecho, conozco diseñadores que solamente utilizan Illustrator, entonces sí, vale la pena, tienes que aprender del programa, pero lo único que necesitas aprender realmente de Illustrator es cómo utilizar la línea, las herramientas de dibujo, ¿no? entonces la línea, los rectángulos, cómo dar medidas a una línea, cómo hacer una curva con la pluma y ya está. El resto es simplemente que tú sepas realmente cómo hacer el patronaje, ¿no? cómo tomar las medidas, cómo se debe hacer una blusa y en fin. Pero eso es lo único que necesitarías, entonces vale la pena que lo aproveches. Illustrator no es un software tan caro, yo siempre les digo como miren, vean esto como una inversión. Si ustedes realmente están trabajando en esto, si ustedes van a tener clientes en esto, pues vean eh, todo el software que van a usar realmente como una inversión, porque ustedes van a estar también trabajando en esto y obteniendo ingresos de esto, entonces no es tan costoso. Illustrator y toda la suite de Adobe la puedes comprar por separado o en paquetes y hay descuentos para estudiantes, entonces vale la pena que lo revises. Me encantaría que en el próximo video pudiera enseñarte a patronar algo, por ejemplo una falda, ¿te gustaría que lo hiciéramos juntos en Illustrator? Déjame saber en los comentarios con eso agendo todo lo que debemos hacer para este nuevo video. No olvides que ya tenemos Agenda del Mes, que puedes ir a laurapades.com diagonal agenda para enterarte de todos los eventos que vamos a tener próximamente. Recuerda visitar nuestros sitios oficiales laurapades.com y defademy.com. ¡Un abrazote!